Ok. Hola buena gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ok, esta vez estamos aquí en una nueva video de reacción para el canal. Y esta vez vamos a hacer un... Vamos a reaccionar a un nuevo YouTube hispano de... Adivinado, un Super. supuesto. Creo que sea uno de las pocas veces que haré este canal Ya que no trae mucha visualización de esto, pero me da igual, por no Interesa un poco ver este tipo de videos raros que hacen editando cosas, así que bueno Vamos a reaccionar a este que es de Goku Dice Goku despierta la doctrina de los autismos <risa> Que mierda, así que sea, autista o no sé. Así que vamos a reaccionar a este youtuber hispano que hace como de un año más o menos Pero bueno, me da igual, así que vamos a reaccionarlo con su poco volumen yo okay, que play y comenzamos ya. ¿Cómo okay. que? ¡Lol! Yeah. ¡Aleluya! ¿Eh? <risa> ¡Un reloj, eh! <risa> yeah, <risa> yeah. <risa> ¡Qué mierda! no la huevo ahí! ¡Me la ¡Me la viene? <risa> ok nada, naranja... Una esparta... nada, nada, Oh, nada, <risa> <risa> <No>. <risa> <risa> Ay, ¡Ese es murió Goku, pero esa es la imagen de ya! No <risa> <¿Acaso> <risa> Nos voy a faltar. <risa> Acaba de ser golpeado de cerca por una enorme explosión de HN No puede flotar. ¡Chile por Mira! ¡Está el niño de Chile por matar a Ismael! Ah, no podía ser argentino, ¿eh? ¡Realmente! ¡Este es tu fin! ¡Uy, la mente! ¿Cualquier...? ¿Qué hice? Eso. eh Chito y Hino Oh, vaya <ríe> A los senos Super fuerte <ríe> La cara invertida Oh, Goku sigue vivo, sí Oh, Goku sigue vivo Son No fue una simple casualidad Que haya sobrevivido a un... <risa> Se cayó, ay boludo es una sorpresa que hay algo distinto en <y No. y está en un estado perturbado. Perturbado. solo nos queda observar el torneo de la que es la de que veo, en Ay, ah, tu, wey! Ah. Me sacaste <risa> Me sacaste, la sangre. ¿Qué super es Me sacaste, <risa> sus ataques suelen tres puntos dos tubas como si está ocurriendo a pesar de poder <No>. ver los testimonios de Todos <tose> <No>. sus movimientos parecen <No>. ser cachondros a la misma se trata de un traumatismo un <tose> traumatismo <tose> ¿Qué mierco? Los mierco! Son, son seres muy interesantes <risa> Sin embargo, <risa> este la ¿Eh? se ha convertido en <risa> un pobre... Bala. <risa> ¡Eh! <risa> <risa> ¡Eh! <y Pepe> <risa> fris 0 0 3 29 minutos <ríe> pero estuvo bueno eso eso estuvo decente ok, eso estaba... <ríe> estuvo... estuvo pero aquí otra tuvo <ríe> estuvo bastante buena esa edición ¿eh? <ríe> como lo <luz, ¿no? ríe> ah. El sí, Hitman no sé si <risa> ¿Eh? No, feo! ¡No! Yo que... <risa> <risa> <risa> ¡No! <risa> ¡La caen de mierda! ¡Qué loco! Oh. Está. ¿En el anime o fue todo al revés me he muerto si ocurrió eso en anime pronto mi review resume en el canal tarde pero bueno que bueno bueno extra ah qué fue estoy una taza o es un ¿Por qué? ¿Qué flash tiene? Tiene una River Play. Buenos Aires el 29 de enero. Soy <t Dedicción> de la casa de cambio. A otra vez que voy a ver esto. No, no me di cuenta. River Play. Eh, yo no, soy yo soy de boca, ¿verdad? Soy <risa> okay. Soy Demasiado random fue eso, esos final. Ok, está bastante zarpado esto. Lo dejamos hasta acá. Y bueno... ¿Qué más poesía? Está bastante genial. Muy buena la edición. Está... Re bueno, bueno, y... Ok, lo vamos a dejar hasta acá nomás el video Si sí, por lo menos te entretuvo esto gente Pues dale un me gusta, una compartida Suscribite A... Ah, voy a dejar acá Ahí poner Ahí está, <ríe> ahí lo voy a dejar <ríe> Bueno Dejar así, ok yo, bueno gente, espero que te haya entretenido este, dejaré el video original abajo en la descripción de ahí, si te interesa verlo, no sé. y Ok, esto ha sido todo, yo me despido hasta acá, soy 12 Ultimate, espero que se haya grabado bien, está ahí se, se ha escuchado bien al menos. Y bueno, eso es todo, nos vemos, hasta luego. Bye.